Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Chicos, hoy tenemos modificaciones. Tenemos no nerfeos, sino bufeos. ¿Qué son bufeos? Bueno, mejoras. Básicamente, tenemos mejoras a las características de ciertos tanques que nos está informando la gente de Daily Bones. O sea, de The Daily Bones. Bien, sería algo así. Eh, abajo seguramente les dejo, si quieren, el link. Eh, de, de, de la página Para que pasen y la vean Pero podemos visualizar aquí Que eh, esta gente siempre tiene buena data Tiene la posta a posta Obviamente esto es super test Hay seguramente algunas que otras modificaciones Pero en eh, lo concreto Lo que tenemos hoy en día Van a estar bufeando los siguientes eh, tanques Van a darle una mejora a los siguientes tanques Así que si tenés alguno de estos tanques Estate atento el M48A2 Round Panzer, más conocido como la querida y odiada pala. Bien, algunos lo aman, otros lo odian, pero la pala va a estar siendo mejorada un poquito. El M46 Patton Kier o KR, bien, el Patton KR también lo van a estar este vehículo americano. Lo van a estar bufeando. Después el T95E2, también otro bufeo y el 59 Patton. Son todos T-8. me acabo de dar cuenta, son todos tier 8 premium, así que... El 59 pattern también lo van a estar al Patton modificando y le van a dar una mejora Bueno, vamos a empezar por el principio, bien M48A2 Round Panzer la pala Está recargando hoy en día en unos 7.6 segundos y va a pasar a recargar en unos 7 segunditos, bien Es bastante importante la mejora que tiene en lo que es la recarga por lo menos Después va a pasar a tener de un daño por minuto de 1.895 que tiene hoy en día a unos 2.051 que tendría en, este, en esta mejora. Dispersión a 100 metros, 0.42 tiene hoy en día, pasaría a tener unos 0.40, digo pasaría porque recuerden que es SuperTest, puede pasar cualquier cosa. Cierre de retícula, 1.9 tiene hoy en día y pasaría a tener 1.7 segundos de cierre de retícula. Eh, después tendría Desde 1450 Que tiene hoy, pasaría a tener 1500 puntos de vida ¿Ok? O sea, le, le sumarían 50 puntitos más De vida a la, a la pala de tier 8 Pasamos con el a ver, me gusta más así Como en oscuro, eh, pasamos Al M46 Patton Kier, bien, al Patton KR El M46 Patton KR, que tiene un tiempo De retícula, eh, perdón, tiene un tiempo de recarga Perdón, que estoy diciendo cualquier cosa Tiempo de recarga de 8.1 pasaría a tener 7.4 segundos de recarga. Daño por minuto de 1777 a 1950. Y lo que es el aiming time, o sea el cierre de retícula, el tiempo en que tarda tu retícula en cerrar, pasaría de unos 2.5 segundos a 2.2 segundos. Después, el T95E2 bien va a pasar tiene hoy en día por ejemplo unos 2.3 de cierre de retícula 2.3 segundos de en tardar eh, en cerrar esa retícula pasaría unos 2 segundos clavaditos 2 segundos y después pasaría de tener un eh, le bufean el blindaje de unos 181 eh, milímetros de blindaje frontal en el chasis pasaría a tener 190 milímetros bien Después, lo que tiene que ver con el 59 Patton, o el 59 Patton, ¿bien? Este vehículo premium de tier 8 chinese, chino. Bueno, hoy en día tiene un cierre de retícula de 2.3, ¿bien? 2.3 segundos, pasaría a tener 1.9 segundos de cierre de retícula. Después, lo que es eh, la dispersión durante el movimiento o el giro de la torreta es de hoy en día de 0.12 pasaría a 0.10 clavado o sea 0.1 bien o sea la reducirían en 0.02 la dispersión durante el movimiento de la torreta después lo que tiene que ver con potencia de motor bien eh, este sería uno de los pequeños problemitas que tenía el Patton que no era tan tan ligero como uno pretendía de 520 caballos que tenía va a pasar a tener unos 620 caballos de potencia. Lo que eh, lo mejora significativamente. Bien, eso está, está, mucho, está mucho mejor, digamos, ¿no? Y después, eh, potencia específica, lo traducimos así, ¿no? Como... Sí, eh, poder, sí, por peso, radio, sí. Eh, la potencia específica pasaría a tener unos 14.3 a unos 17.1. Lo cual... Ya te digo, es una mejora bastante importante. Pasar a tener un vehículo mediano que se mueva a 14 a 17 es una mejora increíble, es tremenda. Pensá que ni aunque le pongas un turbo charger pasaría de unos 14 a unos 17 o estaría ahí muy cerquita. Pero encima, o sea, si vos lo tenés equipado hoy en día, tal vez con el turbo cargador o el turbo para que se mueva mejor, bueno. Eso ya directamente se lo podés sacar porque va a tener mejor movilidad y se lo podés aplicar a otra cosa, no sé, cierra retícula, a un estabilizador o a unas ópticas o a lo que vos quieras, no sé, eso ya depende de cómo eh, le guste a One for One o a cada uno. Pero bueno, eh, estos cambios, como decíamos, vendrían supuestamente en la 1.13.1, así que tengan. Eh, presente Que cuando salga la 1.13.1 Se viene con un montón De cambios Así que espérenme que ese día Que salga la 1.13.1 Voy a hacer un video de dos horas más o menos Para ver todos los cambios que se vienen, que se vienen Todos juntos bien Así que ya saben La pala, el panzer el M46 Patton Kr T95D2, 59 Patton Todos van a ser mejorados Como siempre decimos las características are not final. Bien, las características no son finales, están en super test. Puede que incluso alguno de estos vehículos los mejoren un poco más todavía. Por ejemplo, puede ser que al Round Panzer dicen: Bueno, de 0.42 lo pasamos a 0.40. Bueno, pero que eh, se den cuenta que esos 0.40 no alcanzan y lo pongan en 0.38. Y capaz que el aiming time lo dejan en 1.7, de 1, 1.8. No sé, son cambios que van a hacer, pero. Eh, lo que sí sabemos es que van a ser mejorados. Bueno, amiguitos, mua, mua, mua, cuídense. Eh, que arranquen bien la semana, ya arrancó igual, pero bueno, nada. Les deseo una hermosa semana. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.